¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos de nuevo a otro videito nuevo. Ahora sí estamos en el cuarto maldito. Ahora sí está Choque en el closet. Ah, vi varios comentarios en el video anterior donde me decían, ok, siempre mencionas a Chuck, pero nunca nos has contado en sí qué pasó, pero sí que les he contado en videos muy, muy antiguos, cuando recién empecé como a hablar de temas paranormales, ahí les contaba más o menos qué tantas cosas pasaban aquí, pero si quieren les puedo hacer otro video hablando específicamente del fantasma de este cuarto o qué pasó en este cuarto por lo cual eh, le llamamos el cuarto maldito, que choque está ahí, que este cuarto era el peor. Les puedo contar todo, díganme en los comentarios si quieren un video especial de eso. Pero en fin, el día de hoy les traigo un video de una cuenta de TikTok que me han etiquetado tanto y a pesar de que es una de las cuentas más asquerosas, y raras y demás que yo he visto, no tengo idea cuántas visitas tiene, cuántos millones de seguidores tiene, y todo tiene un porqué. Recuerden que este video yo siempre les cuento como todo y al final les doy mi opinión, así que espérense al final para ver si concuerdan conmigo o no, ¿ok? Me tardó es como que recopilar varias información porque esta cuenta es totalmente anónima pero bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales por si me quieren seguir, tengo Instagram, TikTok Facebook y Twitter, en todas estoy activa y um, recuerden suscribirse antes de seguir con este video o antes de que se vayan para que cada que yo subo video pues YouTube te los notifique, como ya se dieron cuenta ya estoy retomando mi ritmo recuerden que en febrero bajé un poco porque quería descansar, perdón, en y eh, ya en marzo ya estoy como que otra vez ya con las pilas puestas, así que esta semana hemos tenido tres videos me parece con este, pero en fin, ahora sí ¿qué les parece si sí, comenzamos ya con este video porque hay mucha tela de dónde cortar, así que adelante. Si tú eres un usuario que usa demasiado TikTok, probablemente ya te has topado con este tipo de videos. Y no porque tú quieras. De repente TikTok enseña algunos videos muy raros que tú dices como que esto, ¿por qué está mi página para ti? Si tú tampoco usas TikTok, la página para ti es la página de recomendados. O sea que ahí más o menos el algoritmo te va poniendo videos con los que tú te vas relacionando. Si yo veo puros videos de gatos, me salen videos virales de gatos. Si tú ves comida, me sale de comida. Pero de repente mete videos como que no tienen nada que ver con lo que tú ves. El caso es que este tipo de videos, o sea, les digo, yo creo que más de uno han visto eh, los videos de esta persona porque algunos se le, han, se le han hecho muy virales, o sea, 14 millones, todos tienen millones de, de reproducciones y eh, lo que llama la atención, o sea, 9.8 millones, 8.7, o sea, 21 millones de reproducciones. O sea, algunos de ustedes tuvo que haber visto algún video de esta cuenta porque todavía no sabemos de quién es. ¿Y por qué llama tanto la atención? pues por el contenido, obviamente, es un contenido que yo realmente no sé qué tanto pueda poner yo aquí así, tal cual, sin ponerle como algo borrosito y demás algunas personas sí como que se ascan más rápido que otras así que yo aquí les aviso que está asqueroso, si ustedes son sensibles como en cosas así pues les recomiendo que mejor no lo vean pero si a ustedes les gusta o no les da tanto asco o les gana la curiosidad les voy a poner la cuenta aquí, obviamente, para que la vean pero bueno, esta cuenta se llama, está muy raro, parece que dice boom, se llama The Huyiknest. Así, parecen letras a lo loco, pero bueno, así es la cuenta. Ahora, podemos ver que tiene 1.5 millones de seguidores y casi 40 millones de me gusta. Y tiene, obviamente, una descripción en ruso. Cuando yo me voy al traductor Google, dice tal cual, Ah, del ruso detectado a español dice, no soy un hombre, no se suscriban aquí, todos ustedes estarán avergonzados, no por mí, sino por ustedes. No entiendo a qué se está refiriendo, si a que pues, da vergüenza que tú te suscrito a este tipo de cosas o okay. qué. Me da la impresión de que esto de que no soy un hombre no se refiere a que es una mujer, sino a que no es un humano, pues. Todos estos videos que están viendo son sumamente asquerosos, o sea, ¿qué es lo que sale en sus videos?, básicamente cómo se cocina comida putrefacta pero putrefacta o sea no no nada más así como que y perder no putrefacta llena de hongos ya comida verde este con mo um, la carne ya saben así como gris el pan ah. Es que no, vean este pan, por favor. Todavía lo parten rebanadas y se ve, o sea, de por sí cuando un pan ya está viejo, que a lo mejor se te olvidó ahí y demás, pues le salen como pues, hongos así como verdes. Bueno, este está atascado, todo verde. Es más, el, ya ni siquiera se ve que es un pan, nada más porque lo corta te das cuenta que es un pan. Y así básicamente son todos sus videos. Y además, no solo es como que la comida putrefacta, que él se prepara y se cocina, sino que eh, en dónde cocina, en dónde está, se ve que es un lugar inmundo, super sucio, todo lleno de bichos, de, de suciedad, de cochambre, de agua estancada, hay varios videos donde sale eh, lo que es el microondas, donde a mí me sorprende que funcione, porque pues está o sea, sin explicación, ustedes aquí lo están viendo o sea, mal. Todo en estos videos está mal. Desde el ambiente, desde cómo cocina, se ve todos los utensilios súper puercos, que está todo aventado, papeles sucios. Eh, no, es, es como una asquerosidad, les digo. Cochambre, polvo, además de todo. De repente en uno que otro video sale algún animal vivo. Una vez eh, puso un video donde se veía como un bebé rata. ...donde todavía no tienen ni pelo... ...y al siguiente video... ...pues la gente especulaba de que sí, sí se había comido... ...pues a ese animal... ...sale un pato también... ...pero no se preocupen... ...no sale ningún video como de que esté maltratando a los animales ni nada... ...por eso es que no le han quitado la cuenta... ...simplemente salen... ...o sea, de ver como que toda la putrefacción... Eh, ...de repente que salga un patito así blanquito... ...como están viendo aquí... ...pues tú dices... ...pues qué... ...o sea, lo está cuidando porque se lo va a comer... ...pero vuelve a salir en otros videos ese mismo pato, aunque sí ha sacado videos de que está comiendo uh, cabezas de pato. Entonces, ¿de dónde saca esto? ¿Por qué? O sea, una cosa es que cocina la comida y que se ve asquerosa, pero otra cosa es que se la coma. Pero aquí lo que hace es sí dar a entender de que se está comiendo esta comida asquerosa. Bueno, ok, hace varios lives. La verdad a mí no me ha tocado ver algún live, pero en esos lives básicamente es como que lo mismo, cocinando su comida en, en este ambiente horrible. Y al final como sí se ve que pues agarra el tenedor y como que le quita un pedazo. Y pues escucha que está masticando, o sea que pues sí se está comiendo la comida. O sea, se ve que le arranca pedazos y demás. Que pues bueno, o sea nosotros sabemos que esto es internet. Igual pues le arranca un pedazo con la mano y por allá lo avienta y lo vuelve a poner. Y dice que pues ya se lo está comiendo. Como les dije, esta cuenta es totalmente anónima. Nunca se ha visto a nadie. Aparezca aquí, ninguna persona. Les digo, lo único que se mueve en estos videos es o la mugre o estos animales vivos que de repente salen, pero nunca se ha visto quién es y, curiosamente, nunca pone como el sonido original de sus videos, sino que al contrario de esta situación. Eh, siempre pone sonidos de alguien más Si tampoco usas TikTok Básicamente puedes tomar cualquier audio que haya en toda la aplicación Y tú hacer como un lip-sync o hacer pues algún video Por eso es que de repente videos que no tienen nada que ver Tienen alguna canción de fondo o algún audio de fondo Todos sus videos son así Siempre agarra obviamente audios que son en ruso Porque pues es una cuenta rusa Y los usa Porque en varios videos eh, que se ve que está ahí como comiendo en la mesa y demás tiene audios de niños y pues la gente decía cómo es posible que además de que él viva en ese muladar pues también tenga este pues niños ahí, o sea, no es sano, pero eh, no, eh, son puros audios que él utiliza de otro usuario. Y también pues la gente decía que aunque cuidar al pato y demás pues tampoco es un buen ambiente para que pues sí, para tener animales, ¿no? O sea, ni siquiera para que viva, ni siquiera para los animales, nada. Viendo un poco de video sobre esta persona. Es que di con el canal de una chica llamada Hannah y ella um, contactó con una suscriptora suya. Eh, bueno, Hanna eh, habla, todos sus videos son en inglés, pero ella eh, contactó con una suscriptora que habla muy bien ruso. Ahora, ella hizo una observación y es que en uno de sus videos, él, bueno, o sea, bueno, esta persona más bien hace referencia a que está en Chernobyl, que vive en Chernobyl. Yo creo que todos sabemos qué pasó en Chernobyl, y aunque según yo todavía no es seguro que vivan ahí las personas por la radiación y demás, pues o saben, los animales tienden ahí y demás, ¿no? Pero según yo todavía no es ni siquiera legal que la gente viva en Chernobyl, aunque sí hay personas viviendo, hagan de cuenta, pocos kilómetros de donde pues todavía está todo cerrado, de que ahí no pueden pasar, pero pues. No sé, a lo mejor gente que se encuentra en una posición económica Pues bastante difícil No le importó Y aún así pues se metió a alguna casa que esté en Chernobyl Y la teoría dice Que efectivamente Esta casa con O sea, donde se están haciendo los TikToks Sí existe O sea, sí es, sí es algo real pues Pero que a lo mejor Sí está en Chernobyl Y que estos videos que se están haciendo eh, es, es como... De la comida que a lo mejor en esa casa derrumbada, en esa casa que tiene muchos años abandonada, es lo que, lo que tenía y pues este hombre o esta persona está haciendo contenido en base a lo que ahí encuentra. Por eso el pan súper putrefacto, la carne, las latas de atún, todo súper pues, todo, o sea, asqueroso. Y eh, pues todo muy cochino Porque pues ya tiene años y años y años Ahí todo abandonado Entonces a lo mejor alrededor de eso Es de lo que está creando su contenido No necesariamente Que pues sí, que eh, Ahí viva O que de, de verdad se esté comiendo eso Yo creo que ya se hubiera muerto de alguna indigestión O de algún... no tengo idea Ay, disculpen, es que mi ranchito Lanzan cuentas como si no hubiera mañana Y bueno, si nos ponemos a pensar un poco Si esta persona... Está, o sea, comiendo esta comida. Pónganle ustedes de que la saca a lo mejor de la basura. Porque en ese caso tiene un celular con internet de buena calidad para hacer videos, editarlos y subirlos. O sea, como que eso no tiene mucho sentido. Entonces es aquí cuando surge la teoría de que posiblemente no vive ahí, simplemente va a ese lugar que sí está en Chernobyl y eh, hace este tipo de contenido, pero pues ni siquiera se lo come, es que es, o sea, no, ni yo creo, no, no, no, ni los animales se comen esto, porque ya de verdad está horrible, y, y todo está, les digo, asqueroso, o sea, unos cuantos videos ustedes, o sea, con uno que vean, dicen, ya basta, y pues yo creo de ahí también viene esto de que pone de que, pues no lo sigan, porque, pues, pues no, entonces... Se ha hecho virales muchos de sus videos porque esta persona sabe perfectamente cómo ubicarlos en, en lo que es la aplicación. Porque pone muchos hashtags que son populares entre la comunidad que hace como comida. ¿no? en los que hacen las recetas, en, en las personas cocinando, que también hay muchos videos y muchos creadores de contenido que se dedican a hacer pues, contenido de cocina. Y es uno de los más populares, entonces sabe perfectamente qué hashtags utilizar para que estos videos salgan en medio de las recetas bien hechas o normales. Además, de tantas visitas que genera, eh, por ejemplo, aquí en México pues TikTok no paga nada, pero sé que en otros países sí que paga, entonces pues yo creo que TikTok ya le estaría pagando Mínimo para que comprara comida buena Entonces, bueno, hasta ahí va eh, la cosa con esta cuenta Les digo, sí, está demasiado rara, está muy extraña Está asqueroso sobre todo, todo el contenido Pero díganme en los comentarios si concuerdan con esta teoría O si se si creen en realidad de que pues, sí se está comiendo esta comida Pero sinceramente es muy imposible O sea, ya tiene mucho tiempo haciendo estos videos Les digo, es imposible que no le haya dado alguna enfermedad porque la comida está mega chadísima a perder. O sea, les digo, no nada más de que, ay, pues tiene uno o dos días. O tiene un honguito, ya saben, y le cortan el pedazo y se lo comen. O algo así, no. O sea, esto está putrefacto. Ya para que le prendan un cerillo y se queme eso. Y pues si no le hace daño a la comida mínimo donde cocina, pues también le tendría que hacer daño. No, está... Bueno, así que me gustaría leer sus comentarios, qué opinan de esto, ya habían visto videos de, de ello, ¿Qué, qué les parece, será como algún fetiche con la comida, no tengo idea, o algunos videos como, como para que no, no le hay el sentido, así como algún sentido de que social, ¿no? de que hay ah, el consumismo o algo así, no tengo idea. Así que díganme en los comentarios qué opinan. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los estoy leyendo. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Les mando besos. Bye.